estoy desmontando este pastelito al que le puse un papelito ah, está muy caliente esperen que mi teléfono tiene este está, está caliente, le estoy poniendo papel, que es muy bueno y bueno ayuda mucho, pero a los dos últimos no le puse porque ando un poquito apurada miren qué belleza la altura de este bizcocho por acá tengo el otro en el horno y acá estoy preparando más, todo limpio solo que es obvio acá están las decoraciones que son unas rosas en dorado y este símbolo que va a ir arriba ya es con papel comestible va a llevar una foto también comestible y voy a estar este punto es que le comienzan a agregar la harina de a poquito le bajan la temperatura van a derretir su mantequilla y se la van a agregar un poquitito y guardan el resto, tiene que estar caliente y le van a ir agregando de a poquitito bajan la temperatura para que su gluten no se active ven que no se ha bajado muy esponjoso espero que se pueda ver porque yo veo muy cerca la pantalla no se sé. va ah. no. aquí le van agregando el resto de la harina para mí es difícil eh, grabar con el teléfono y cocinar ya le agregué toda. Dejen así ahorita van a batir con las manos esto ya está y van a quitar esto ok lo van a bajar y lo más rápido que puedan lo llevan a quiten esto sacúdanlo, lo más rápido que pueda llévenlo a su haga dónde está aquí buscaba este lo revuelven para quitar toda harina que queda en el fondo pero llévenlo rápido antes que se les baje. Porque mientras más tiempo pasa. Deme un segundo. Perdón. En este punto es que le agrego. Bueno y Así es que va subiendo esto. Aquí vamos a hacer para esta cadera. Y aquí estoy haciendo el tirote el pastel esta vez voy a hacer tirope. Aquí agregan agua, azúcar, después les voy a pasar la medida y yo le puse saborizante de este para darle sabor. Aquí tengo En este punto es que le van a agregar la vainilla y todo ok ¿sí? Yo otro día les prometo que haya hago una receta de este discochuelo. Ustedes saben que en mi canal no es de recetas. Solo les cuento mi vida y bueno, me tocó. Me pidieron este pastel. Tengo otro de Star Wars. Y... Bueno, quería saludarlas, decirles que he estado muy ocupada. que Voy a estar bajando videos de... De otro pastel y de la decoración de este pastel y del pastel ya decorado. Suscríbanse, comenten, compartan. Activen la campana de notificaciones. las quiero mucho. Estamos encontrando un pastel. Ya recién sacadito del horno. Acá quedó mi sirope. Vamos a desmoldarlo. Que se enfríe. Y mañana les voy a estar mostrando... Acabo de terminar mi crema de Nutella, le voy a picar un oreo arriba, el otro va a ser de cajeta o dulce de leche o jalea real, jalea y el otro va a ser de frutilla que le voy a poner de... los vamos a estar decorando ya les mostraré besitos y me va quedando muy bonito el otro en el horno bueno ya les pasaré la receta bueno lindas así quedó el último de los pastelitos ok so este lo vamos a poner acá arriba de este que es el de abajo so, lo vamos a armar 30.4 centímetros por 7.6 centímetros que les voy a estar dando la receta creo que ya se las pasé pero la voy a escribir cuando en el video o se las voy a dejar en la casita de descripción pero es azúcar 2 y 1 y media taza harina 3, 1 y 3 cuarto manteca media eh, media cuchara, eh, perdón, media eh, bloquecito eh, huevos 15 royal una cucharada y vainilla y saborizante y todo eso a gusto eh, nada este es el pastel para tres leches yo en este caso miren que esponjosito no lo puedo abrir porque es para una fiesta de la iglesia que me pidieron este es un regalo pero lo vamos a estar cortando a la mitad rellenando con frutilla. Mañana voy a estar embetunando y después les voy a mostrar cómo quedan. Embetunando y... este decorando este hermoso pastel. Así quedó. So rápido al horno. Porque no queremos que se nos baje el aire porque el aire es lo que va a hacer subir su pastel ahí ya tengo el otro mientras voy a seguir con mi siope ahí está lo van a batir y lo van a dejar ahí este ya está lo van a enfriar luego lo van a pasar a un recipiente y bueno después les mostraré el voy a poner mis huevos acá estos son 15 huevos para una asadera de 12 ok este ahorita les doy la receta denme un segundito son Azúcar 2 y media taza, 2 tazas y media y 1 y media, 2 tazas, 1 y media de azúcar. Harina 3 tazas y un 3 cuartos. Manteca media, sería como un bloquecito así entero. Derretido. Huevos 15, royal 1 cucharada. Vainilla a gusto. Yo le voy a poner saborizante de strawberry también le pongo vainilla sin color y le pongo manteca so, eso es a gusto de ustedes le pongo saborizante de buttercream también le pongo lemon extract so, a gusto so, ahora vamos a pasar a agregar el azúcar a los huevos ponen todo so, nomás le agregan toda su azúcar eh, tienen que estar a temperatura ambiente se los recomiendo empiecen con la temperatura más bajita, mezclen todo y le van subiendo de a poquito es lo mejor que pueden hacer, yo no voy a grabar todo porque como les digo estoy ocupada. Otro día voy a haré un video de, de, de cómo de los pasos del pastel. Ahora no voy a grabar hoy. estoy muy cansada. Pero más o menos agregan todo, luego la harina. Cuando esto ya está bien, que agarra velocidad, agarra aire y cambia de color, está esponjoso le agregan el harina de a poquito la manteca derretida y primero los saborizantes ¿okay? les voy a decir hasta luego Usé la técnica por primera vez. Estoy muy contenta porque es mi primer pastel tan grande. Eh, usé la técnica de la puntilla de azúcar. Usé rosas y usé por primera vez el edible ink con la impresora que me compré. So, estoy muy contenta con el resultado. Traté de darle como un 3D que se pueda ver tanto. Este es el back del pastel, pero quería que de todas maneras llevara el símbolo y tuviera rosas. Después les voy a mostrar el que me pidieron y la versión mía. Y bueno, espero que les guste. Me encantó hacer este pastel, aprendí mucho. Y aquí no me salió muy bien esta técnica, tengo que mejorar. No, la verdad. Compré este stencil. Bueno, aquí en este borde usé este molde que me encantó. Lo vi en Dulces Tentaciones. Ella compartió el link. Gracias, Dulces Tentaciones. Pueden ir el video, después se los voy a dar. Donde ella compartió ese molde, me encantó en un pastel que ella hizo. Este es el stencil que también lo compré, que hace esta decoración. No sé qué pasó, pero no es muy bueno. Se me rompió ahí una alita, no sé si lo pueden ver ahí. ahí. No sé, no me convenció mucho el stencil. Tendrían que ser un poco más blandos. Y bueno, primera vez que hago el efecto de tela, me encantó. Yo estoy muy conforme con mi pastel. Que excede lo que me pidieron, denme like, compartan, comenten, díganme si les gustó, qué les gustaría, que le harían ustedes mejor. Y bueno, dedito para arriba, besos. Mi hija quedó enamorada, yo creo que viene el bautismo de ella, así que creo que lo voy a hacer uno igual, pero similar, con puntilla también. Vamos a ver qué le hago. Y bueno, este es el pastel. Feliz. Las veo porque me voy a la reunión de mi iglesia. Muchos besos.